Muchas gracias, estudio. Estamos en el aeropuerto Mariscal Sucre, en donde el presidente de la República en pocos minutos más se trasladará a Nueva York, a los Estados Unidos, a donde está la sede de las Naciones Unidas. En ese centro importante va a referirse sobre la 72 segunda sesión. Ahí hablará el presidente de la República sobre el tema centrado en las personas por la paz y una vida decente para todos en el planeta y de manera sostenible. Estamos viendo hacia el fondo el avión presidencial en donde el mandatario viajará hacia la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Para Ecuador es la oportunidad de presentar el programa Toda una Vida que contempla ocho ejes fundamentales para cuidar a las personas desde la concepción hasta su muerte. También de manera paralela los ejes del diálogo nacional propuestos para la construcción de la paz. Por otro lado, también la inclusión y combate a la pobreza y las acciones que Ecuador ha desarrollado para la protección del ambiente. Vamos a presentar en este momento una nota con nuestro compañero Luis Andrade sobre el tema que va a desarrollar el presidente de la República en la sede de las Naciones Unidas. Vamos con el reportaje. Del 18 al 24 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitará Nueva York, Estados Unidos, en donde cumplirá varias actividades como la intervención en el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, encuentros bilaterales con mandatarios de al menos cuatro naciones, entre otras. La comitiva que acompañará al primer mandatario está conformada por la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, Rocío González de Moreno, quien es la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y el secretario de Comunicación, Alex Mora. Las actividades oficiales inician este martes con un encuentro con empresarios internacionales, organizado por la Sociedad de las Américas, Consejo de las Américas. Para el miércoles está prevista la intervención del primer mandatario en el seno de la Organización de Naciones Unidas, donde insistirá en la necesidad de la construcción de la paz y compartirá las experiencias en la aplicación del diálogo social. Posteriormente, el jefe de Estado asistirá a la suscripción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y Depósito de la Ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos. El día viernes, el presidente Moreno presidirá la reunión ministerial número 41 del G77 más China, en la cual destacará los lineamientos del gobierno. Además de las actividades previstas, el jefe de Estado ecuatoriano sostendrá reuniones bilaterales de alto nivel con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, Michelle Bachelet, de Chile y de Austria, Alexander del Belén. Estas actividades se enmarcan en el primer viaje internacional como presidente de la República desde que asumió el poder el pasado 24 de mayo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Así es, como hemos visto en el informe de Luis Andrade, el presidente de la República tendrá una intensa agenda durante cinco días, en las cuales, como otros temas importantes, será la realización de la reunión con el grupo de los 77 y China y, por otro lado, va a mantener reuniones con foros económicos de inversión y además con un encuentro con la comunidad migrante. Ya el presidente de la República está muy pronto a hacer su arribo a este lugar donde saldrá para los Estados Unidos. Vamos a despedir esta transmisión sin antes no decirles que en breves minutos que llegue el presidente de la República tendremos más información. Hasta aquí este informe. Continuamos con Estudio.